Toda Merilla debido a la alta velocidad que circulan los vehículos, se han colocado numerosos volardos reductores de velocidad, que son esas franjas negras y amarillas que atraviesan las carreteras de lado a lado. Y entendemos los ciclistas que es una forma más de agravarnos, puesto que habría una solución muy, muy práctica, muy fácil de llevar a cabo, como es una escapatoria ciclista en los centros de los carriles, es decir, hacer una zona de paso exclusiva para los ciclistas de apenas 10 centímetros para evitar que los ciclistas, cada vez que pasamos por encima de estos volardos, podamos romper la bicicleta, podamos caernos o eh, podamos incluso hacernos daño, ¿vale? porque son demasiado agresivos para la bicicleta. Yo Melilla con bici lleva cuatro años ya reivindicando este tipo de acción en estos volardos reductores de velocidad y nada, seguimos esperando cuatro años después, esperemos que la consejería me a través de la Oficina de Movilidad tenga bien eh, realizar este tipo de intervenciones que no, no requieren ningún, ningún gasto público. Muchas gracias. ...seguimos con la compañera Paqui, eh, quería preguntar a la compañera... ...sobre la petición de Melilla con bici para habilitar unos pasillos centrales... ...en los badenes que se están instalando para dar más seguridad... ...al paso de vehículos de dos ruedas, ¿van a atender esta propuesta? Bueno, yo en estas cosas siempre lo digo lo mismo, ¿no?... Eh, ...siempre procuramos atender las demandas de todos los colectivos... ...siempre dentro de una lógica y dentro de, un, y, y dentro de una normalidad... ...es verdad que desde, y lo he dicho anteriormente, por parte de la consejería queremos potenciar el uso de las bicicleta porque entendemos que es un vehículo y además para las dimensiones Melilla sería un vehículo perfecto, pero también tenemos que convivir con el vehículo de cuatro ruedas es decir, siempre que sean medidas que, que se puedan conjugar los dos vehículos, de acuerdo pero en este caso pues a, a, a Melilla con bici eh, bueno, en la medida posible atenderemos sus peticiones, pero lógicamente siempre teniendo en cuenta también eh, el otro perjudicado, el otro afectado también como estamos hablando del vehículo de cuatro ruedas por consejero, eso fue lo